¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Y bueno, si aún no me conoces, yo soy Hanna, soy una coreana y hago videos en español. Oigan, estoy súper contenta y ansiosa porque el día de hoy nos vamos a ir a hacernos unas compritas. Vamos a irnos a ver y a explorar la moda coreana 2020. Vamos a ver qué tipo de prendas están de moda, de última tendencia, especialmente ropa de invierno porque aquí está haciendo un frío increíble, está haciendo mucho, mucho frío y yo no me imaginé que iba a ser tanto frío, que el clima estaría así y no traje tantas ropas de invierno. Así que lo más urgente para mí ahora es conseguir outfits para el invierno que sean súper abrigador pero igual de bonitos. Así que nada, vamos a salir, vamos a irnos por las calles de Seúl, por unos centros comerciales para explorar la moda coreana, para ver los outfits que están de moda aquí en Corea. Así que no se vayan y acompáñenme en el día de hoy. Ya estoy lista para salir. Hay mucho bosque y árboles aquí en Corea. Este es dentro del departamento, dentro del complejo. Igual hay un montón de árboles. Y miren, ya el clima ha cambiado. Está haciendo muchísimo frío. Bueno, ya llegué a la estación de tren. Estoy esperando que llegue el tren para subir. Hola chicos, me vine a un centro comercial para ver unas cositas, especialmente unas ropitas, ya que aquí está haciendo muchísimo frío. En verdad yo no supe que hacía tanto frío, pero me estoy congelando en la calle. Aquí felizmente estoy súper bien, que no hace mucho frío, pero cuando salgo afuera me congelo. Me urge una casaca de pluma o algo que me abrigue, así que estoy aquí viendo si me consigo algo. nos vamos a ir a comer algo nos decidimos por comida china coreana Se ve bien bonito, Fanny. El rosado me gusta más. Es otro diseño también esto. No, el mismo diseño. Luego fuimos a otro piso para probarme unas cuantas prenditas más porque el mall era súper grande y no se acababa. Me gusta bastante y lo más bonito dice que esto se puede poner al revés y Igual se puede usar Miren la papita Ay no, miren, encontré a la verdadera papita Cambié de ropa, me puse una casaca más gruesa porque afuera está haciendo un frío insoportable. Y ahora sí, por fin, nos vamos a comer la parrilla coreana. En la mayoría de los restaurantes te dan unos paños húmedos para que te limpies las manos antes de comer. Pedimos tteokgalbi, galbi, que es una carne sazonada con un toque dulce. Y un dato que les tengo que contar es que en los restaurantes de Corea, la mayoría, el agua es gratis. Y bueno, en Corea se come mucho ajo, así que ahí están los ajos sin falta. Y pues les voy a enseñar la forma correcta de comer barbecue coreano. Primero se pone la lechuga como si fuera una tortilla, luego va la carne, la ensalada de cebolla que nos trajeron con la carne, ajos, salsa, arroz, lo que deseen y lo envuelven bien. Para comer simplemente se mete todo de una sola vez. Luego pedimos otro tipo de carne que se llama samgyopsal. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, anoche volví a casa y de frente me dormí. De frente me vine a acostar. Estuve súper, súper cansada. Yo creo que también fue porque por mucho tiempo no había salido así a la calle. Me divertí mucho, pero sí, volví súper cansada. Así que me dormí de frente. Estoy tomando una bebida de colágeno y proteína y la verdad que está bastante bien, no está tan rica pero sí está agradable, tiene un sabor como de naranja, parece jugo de naranja. Bueno chicos eso fue todo por este vlog, espero que les haya gustado, espero que se encuentren muy bien ustedes también, no se olviden de darle like y comentar en el video, cuéntenme también qué otros tipos de videos les gustaría ver aquí en mi canal.